Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial para el día de hoy les he preparado este video tutorial de Adobe Illustrator Creative Club 2018 en el cual les enseñaré a hacer un emoticón al final de este video tutorial ustedes serán capaces de crear algo similar o mejor de lo que ven en pantalla básicamente les explicaré cómo crear una base para crear estos famosos iconos que utilizamos en nuestras redes sociales o en los dispositivos móviles. Empecemos. Lo primero que haré es crear una nueva mesa de trabajo. Y básicamente un emoticón se compone de una esfera. Voy a hacer una esfera o un círculo totalmente... Redondo proporcionado utilizando la tecla Shift. Recuerden que mis tutoriales eh, sirven tanto Mac como para PC. Y acá voy a colocar este color que dice este color degradado que ya viene prefabricado en Adobe Illustrator desde la ventana de degradado que se llama naranja y amarillo. Y lo que voy a hacer es alar estos colores hacia abajo para dejar nada más dos. más o menos vamos a poner un color así y lo voy a decir que sea radial ahí está luego de esto voy a tomar el, el círculo del que le hemos aplicado al degradado naranja y lo voy a duplicar y lo voy a colocar en este caso color blanco en los dos ahí está y a uno de ellos, a cualquiera, le voy a decir que la opacidad quede en cero. Y le voy a decir que el color, el modo del degradado, o el tipo del degradado sea lineal. Muy bien. Le vamos a reducir un poco el tamaño. Ahí está. Y con esta herramienta, con la herramienta de degradado, lo que vamos a hacer es acomodarlo de esta forma para crear el brillo luego vamos a tomar la herramienta selección directa y con ella vamos a manipular este punto de ancla lo cliqueamos primero y luego si quieren con shift para que lo haga totalmente recto o vertical lo movemos ahí está y ahí ya obtenemos prácticamente la base de nuestro emoticón. como pueden ver es rápido fácil sin problemas si quieren pueden corregir podemos ir corrigiendo un poco el brillo acá y ahí está para hacer eh, los ojos o las, o las facciones o, o, o los gestos que queremos que tenga nuestro emoticon simplemente podemos utilizar lógicamente también un óvalo proporcionado, ya el resto ya es cuestión de imaginación, pero para darle un toque más realista o, o más pulido, que de hecho yo le he puesto un color de trazo ya ya es cuestión de gustos, le he aumentado el el grosor a la línea y para que se vea un poco pulido, como les he dicho anteriormente, simplemente busco la ventana de apariencia selecciono únicamente el trazo, me voy al menú efecto desde el menú efecto le digo estilizar y desde acá le digo sombra paralela solamente le vamos a aplicar sombra paralela al, al trazo para que se vea un poco mejor y ok si quieren le reducimos un poco el grosor a la línea y ahí está si ustedes quieren pueden guardar este estilo gráfico en el panel de estilos gráficos, si no le aparecen, está acá estilos gráficos, o si, o, si, o si no, menú ventana, estilos gráficos y desde acá lo pueden conseguir para crear un estilo gráfico basado en, en, en este objeto, en lo que le hemos hecho simplemente damos clic acá y ya está un objeto gráfico, un estilo gráfico que simplemente es un estilo predeterminado, como su nombre lo dice, gráfico, para ahorrarnos tiempo si necesitamos aplicárselo a varios objetos al mismo tiempo. Si quieren podemos crear la forma de la, bo de la boca. Para ello yo utilicé o yo utilizo la herramienta de la estrella le dan un clic acá y le dicen que tenga tres puntas para que nos haga una pirámide ahí está si quieren aplican de una vez el estilo gráfico ahí está Y para convertirlo en la boca simplemente yo utilicé la herramienta de punto de ancla que convierte los puntos rectos en los puntos de ancla rectos en curvos y los curvos en rectos ahí está y con esta herramienta con la de selección directa selecciona este punto de ancla lo pueden eliminar o si no con la herramienta de eliminar punto de ancla y ahí está también podemos eliminar el de acá. O para agregar puntos de ancla con la herramienta de añadir punto de ancla. Y con la herramienta de convertidor. Y acá vamos a buscar la ventana de trazo, desde la ventana de trazo vamos a activar la opción de unión redondeada para que la unión entre los, los dos nodos nos dé una forma redondeada no, no quede curva, no quede punteada, perdón, y ahí está. Y ahí tenemos nuestra base para hacerlo lo que queramos. Ya es cuestión de imaginación y de conocer un poco mejor la técnica. Bueno amigas y amigos del Rincongráfico.com espero que este video tutorial les haya servido y sea de su ayuda y por favor pregunten, comenten, compartan y hasta la próxima un abrazo, chao. Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres más videos así. Únete a mis redes sociales dándole like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para que estemos en contacto. Si quieres deja un comentario en la caja de abajo